Le damos la bienvenida al genio, al grosso, absoluto, total, Pachu Peña. Bienvenido. Hola Pachu, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, muy contento, muy contento que muy pronto vamos a estar en Mendoza, así que es un lugar que, que, que amamos y siempre que vamos la pasamos muy bien. Eh, me encanta Mendoza, desde la primera vez que puse me, me sorprendió, me enamoré y tiene una gente increíble, bueno, y hablar de todo lo que ofrece. Turísticamente, y sus maravillosos vinos y los asados increíbles, únicos. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te gustaba? Pero ya me respondiste solito. ¿Sí? <ríe> el turismo y, sobre todo, acá el vinito rico que tenemos. No, no, Mendoza no, no es interminable, creo que uno no termina de conocer bien, porque tiene muchos rincones y cosas por hacer. No sé, cada vez que, que, que vas, por ahí te sorprendes con algo, algo nuevo. Pero... Totalmente pero bien, felices porque siempre nos reciben muy bien Y esta vez eh, Vamos con una comedia muy, pero muy, muy divertida Como es un plan perfecto eh, Con un éxito Maravilloso En lo que fue la última temporada de Carlos Paz Venimos de, de dos fines de semana En Uruguay, también a las salas llenas Es muy divertida la, la, la comedia La obra es muy ágil Te juro que te terrible te De que te sentás hasta que te vas eh, Tiene mucho ritmo y luego tiene un plus, que es, eh, que siempre nos quedamos charlando con, con la gente y la hacemos partícipe Y Qué eso la gente lo, es. Lo agradece mucho y se va muy, muy contento. Obvio, porque además son eh, todas figuras muy conocidas, muy queridas y, y con años de trayectoria en definitiva, ¿no? Qué buen equipo que se hicieron. Eh, estamos hablando de Peter Alfonso, de Paula Chávez, bueno, un caso Sí, sí, sí, sí, en el caso. Gente bonita y, y lo bueno también es que amamos hacerla. Lo hablábamos otra vez eh, con, con un productor en, en Uruguay, que es una comedia que, que nos encanta hacerla. Eh, vamos con tiempo al teatro. Bueno, Rodrigo ya ¿no? o sea, Camilo Nicolás, que es el cordobés que, que, que la rompe. Eh, Marcela Cotterboer, increíble. Se sumó Abus, ahora. Agassar. y quienes hablan. La verdad con es que un equipo maravilloso. Espectacular. Catita. Bueno, Pacho, estuvimos chusmeando un poco de tus redes sociales y también todo lo que hay en redes sociales, porque además sabemos, por ejemplo, que sos eh, streamer también, ¿no? Recientemente ingresaste en el mundo del streaming. ¿Cómo te sentís ahí? Bien, bien. Ya había hecho una prueba el año pasado y es un mundo nuevo, pero me siento muy bien. Eh, es impresionante la gente que, que se conecta. Eh, a la noche, a vernos, se divierte y también nada, pasamos a pasar un buen rato. Y lo disfruta y además eh, sos vos más que nunca, te vemos como súper natural, muy espontáneo. Sí, sí, soy yo, como, como me pueden ver en la calle, sí, sí, sí, me sí, sí. bueno, disfruto mucho. Tenemos algunas preguntas para vos. Vamos a arrancar primero con algunos videos y a propósito de esos videos te vamos a hacer algunas consultas. Vamos a ver el primero, el primer, a ver si te acordás de estos David. videitos que también publicaste vos. ¡Uh! Bueno. ¡Qué outfit! ¡Pachu! Uh. Se quedaron sí, sin lucro, chicos. Que, vos sabés que fuimos invitados con Pablo a, a, Al a Los Ángeles en, en California, en California. <risa> y yo tengo una amiga allá, tengo una amiga allá viviendo. Le dije, che, vamos para allá, quiero verte porque es una amiga de Rosario de mil años. Y me dice, che, consigo entradas para Coachela, Bill encima. Este, así que vamos, nos, nos juntamos. Y bueno, enseguida le dije a Pablo, mira que tenemos entradas para, para Coachella, un festival enorme en un basket. Eh, y le dije, Llevar ropa, lleva outfit y vamos a recrear un. <risa> <Los> viejos, <risa> lo dejaron todo, ¿no? ¿no? Como hacíamos en medio marchas, pues, fue más que nada que eso, fue recrear un poco lo que hacíamos antes. Que nos viajábamos juntos. Hermoso. Sí, muy divertido. Bueno, y a propósito de este dúo que hacen ustedes, que es genial y que todos conocemos y que todos extrañamos cada tanto, está bueno también que lo repliquen por ahí en redes sociales. Si ustedes tuvieran que definirse como dúo, ¿serían como Pinky y Cerebro, como Batman y Robin o como Timón y Pumba? Oh. <risa> <risa> <risa> eh, como. Ahora, bueno, Artaza, ¿no? Este... <risa> <risa> bueno. Vale, vale, vale. <risa> Por ahí, por ahí. Bueno, <risa> sí, gusta. No, son años que nos conocemos, nos llevamos muy bien, somos como hermanos, este, y siempre que nos juntamos sale algo. Eh, pero más que nada para, para, para, nada para dárselo a la gente y que se divierta. Eh, pero es como ¿Pero ¿le sale genuinamente o lo planifican después no, de un no, no, Te juro no, que siempre fue mi duda. duda. <risas> no, genuino, genuino, no, no hay pensando previo. Eh, más o menos sabemos por, por dónde va a ir, pero no es que escribimos un día, no, digamos, hacemos esto, esto, lo otro, más o menos, la idea es que después todo fluye. Claro, claro salen a jugar, el fluye, se nota además. Sí, exacto. Bueno, exacto, tenemos, exacto, exacto. tenemos otro videito a ver. A ver. Sí, muy rico estos sanguichitos, muy frescos, lo dijiste vos, Gus, gracias. No, por favor. ¿Pachero, Gustavo? ¿Estás soltero? ¿Qué, qué, qué onda? ¿Casado? Sí, ¿Viudo, hombre. <risa> Pai, qué preguntas, Pai. Sí. No. Ay, no. No, no. No, no, no, no. no, no. Bueno, muy buenos agua. Sí, muy rico. Una pequeña metida de pata. Sabemos que, que sos muy, muy casual y muy espontáneo. ¿Cuál fue la peor metida sí. de pata que has tenido? Esa. <risa> esa. Esa, es una que sí, porque recién había perdido porque la mujer y yo no sabía. Eh, llevaron a alguien que realmente la conocía. Y, y esa y, y alguna que otra también. <risa> te amamos, Pachu. Te Pero además se ríe la cara de la persona, es no, ¿no? Pero es que importante. también tenés que tener mucha suerte. Justo, de eso, sí. le va a preguntar. Bueno, y además, Pachu, seguro que vos sabés, pero eh, vos y tus situaciones han sido protagonistas de memes eh, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. que Seguramente que en otros países también. Pero vamos a ver algunos de los tantos memes que tenés que te han dedicado, Pachu. A ver alguno. A ver. Acá tenemos esto cuando algo te causa mucha gracia, pero tenés que disimular, por ejemplo. Porque Pacho es muy conocido sí. por tentarse, ¿no? Sí, bueno, eso fue un programa que tenía Miguel Granados y otro hijo en streaming. Y, y me llevaron y me contaban chistes, me tenían que hacer reír, esa era la prueba. Y bueno, me mantuve serio con los chistes, algunos desubicados, eh, y me hicieron reír con una pavada con la acabada esa me hicieron medida y quebré ya, entonces ese, ese meme como la seriedad y la risa ¿no? ahí está con, con como... la más fácil ¿eras de tentarte en la escuela digo en el colegio también eras de esos alumnos que se tentaban por cualquier cosa o ya más de grande eso de la risa te dio no ya más, más, más de grande creo eh, no sé por qué se habré tomado algo <risa> <risa> pero pero más de grande si me fue dando creo que bueno, en video más también me atentaba, lo que pasa es que a veces hicimos cosas por ahí otro, otro tipo de humor. Pero sin codificar creo que ya contesté mucho, me he tentado en programas que me han invitado y me tocaban de más. En las cámaras ocultas sí, también yo... hay muchas tentadas, muchos memes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. porque pasaban cosas que estaban entrevistas y eso me hacía, me hacía reír, ¿no? Este, creo que uno ya se soltó y eso también puede ser que, que uno se tiende lo con naturalidad, es muy... Totalmente. Muy natural, sí. o sea, y qué lindo, no qué lindo cuando te tentás y lo dejás fluir, ¿viste? No importa en, en la situación que estés. Es más, queremos seguir riéndonos y por eso te vamos a preguntar qué estabas pensando cuando hiciste esto, mira A ver. A ver. Eh, no tuvimos el tiempo. Y el beso que hicimos, que, que es, quizás, permiso, ¿eh? Que si se más así, representa el beso. El beso de despedida. Eso es una boca. No, una molleja de elefante. ¡No! <risa> una boca. ¿les? Perdón. Sí, una, una Ay, boca. Martín, es un beso. Quizá no, no quedó bien tomado acá. <risa> <risa> una ¡Oh! Estaba enriada, Martín. Es un beso, no una molleja. <risa> ¡No! <risa> no. <risa> eh, no tuvimos el tiempo. <risa> y el beso que hicimos... Que, Muy que corto y confección todo, claro. beso <risa> más así... El claro, beso. En el me tomé claro tomé. capaz que lo tenías que tomar un poquito más. Pachu, ¿qué, ¿qué te estabas pensando en ese momento? No, pasa que no había tiempo. Eh, Nos daban el, el, el desafío que eran eh, interpretar canciones, a mí me había tocado justo un beso y una flor. Entonces le dije a mi a a que me ayudaba, mi, mi coach de costura, digo, le no un beso grande entre el beso, porque el beso y las flores, está un poco la canción de una despedida, la amor es un poco triste la canción, y que tenga flores en la cabeza, como que si fuese un renacer. Este... Y, oh, ¿Y pasaron tíos. cosas. Sí, Escuchaste. salió eso, salió eso y te juro que nada, me costaba mucho porque veía la cara del curado todos ellos. <ríe> No le sí, que mantenía la cara de serios, ¿se ¿entendés? Y vos tratando de explicarle como sí. capaz que te había faltado tomarlo un poquito de arriba, pero nada más. No, no, no, no, no, no, no, no ni yo me quería lo que estaba diciendo. Claro. Que gustaba, no, no, que sea verdad, sí. Qué hermoso. Pacho, ¿tenés algún, algún eh, chiste o algo que sabés que siempre va a hacer reír? No sé, juntada de amigos, algo que no falla. Y hay eh, cosas que. Que por ahí el público me conoce y entonces sé que por ahí funcionan y funcionan. el tiro en, en, la, en la obra este, y sé que no faltan no y es bien recibido. Este, pero no, así, si tener algún latiguillo o algo con, con amigos, no. Estoy muy divertido con, con estoy con gente que conozco. Eh, cuando estoy por ahí con gente que no conozco. Eh, no es que te, me cuesta ser más, más suelto más divertido, quizás No no sé qué recubro, pero nada, sería agradable Claro, capaz un poco eh, más tímido al comienzo y después te, exacto, te relajas sí, me si no a haciendo Claro, claro Entonces, me recuerdo pero viste, eso. viste que un poco pasa cuando, cuando estamos acostumbrados a determinados personajes Pensamos que van así por la vida todo el tiempo claro. Y es como que, no sé, vas al sí, super y me te deben mirar así como Dale, hace tu gracia, ¿entendés? Sí, sí, sí, tal sí. cual, tal cual, sí, sí, sí. De Ahora que es está la, eh, de moda la serie de las estrellas. Sí. ¿A quién te gustaría interpretar, por ejemplo, en una serie biográfica? A ver. Eh, uff, uh, linda pregunta. Eh, ¿a quién? Uh, a ver. Este, dejaba pensar un poco de tiempo. Eh. Uh, ¿Quién puede ser? Hay muchos personas que. A urú por el centro de Ah, bueno. Ah, bueno, porque da el físico duro. Porque ron. da el físico do... duro. Pará, a George Clooney tenés un álbum. Ah, mira qué bien. Tenés un ah, Sonda, oh, un no. sonda. Oh, no. Un viento sonda como acá en Mendoza. Tiene <risa> un, un aire acondicionado. No, <risa> bueno. Eh, Vos no, sabés que no, nosotros no. estamos queriendo a ver. entrar al bailando, Pachu. Oh. Ah. Sí, yo te la voy a contar. Yo, yo, yo la voy a contar. Ah, por okay. favor, porque ahora es Viste, gerente de programación de América. Mm. Es la misma casa, el Cayota en Cayota, ¿viste? Eh, y por ahí vos tenés esta llegada y esta experiencia que necesitamos. Sí. ¿Nos darías cuatro tips básicos de danza como el gran bailarín que vimos en la pista que sos? Oh, wow. No, te voy a decir una cosa. Mirá, yo Soy bailar, a ver. Eh, tengo mucho oído, no me toco batería. Me gusta bailar, sí. este, pero me, me matan las coreografías. Ah. Eh, ah. Eh, te, te juro, me, me atan. Me, me, me atan mucho y no, no me suelto. No y ya pasó, ¿no? Pero me tendría que haber divertido más eh, cuando lo hice. Ya, soltarse, divertirse, este, dejarlo todo, sonreír a cámara, la sonrisa es como que siempre bienvenida. Si ah, esa, esa no el, sale. Y... Sí, Mirá si cómo no pudiste mover sí, las manos claro. y mantener... Esta sonrisa. Mira ahí. Claro. Eh. Va. Ahí, Ari, libre y sonriente. Ah, está bueno, sale, ¿eh? Me gusta, creo que voy. Por eso, y capaz sí, sí para adelante y para atrás. Como para meter algo más. ¿Entendés? Y tipo van teniendo... de casamiento, tipo, tipo de casamiento, sí, sí. ¿Qué? Eso, claro, okay. Me gusta, me gusta. No, trae los no sirve. Tiempo en el aire, ya tenés que nombrarme oh. todas las duplas del mundo que se te vengan a la cabeza, como por ejemplo Pablo y Pachu. A ver. Eh, Bochini y Eh. Eh, pachu y Pachu, Adando, Dubardi, Nito Ceruti, este. Mike y la hija de Marcelo. Este, <risa> bueno, está bien. Dame ah. Janina, te meto otra, sí. Un pachu y pichu, este. Cachipachi, eh, todo esas equipo. Messi y María, Bessie y María. Bien, Sí. Pinto Charlie, sí, sí. bien, eh. Bueno, bien. sí. No, eh. Tono, no, no, tono. No varias, ¿eh? Pacho, actor de teatro, queremos verte en un rol serio, en un oh, rol dramático. Sí. ¿Podrías decirnos sin reírte de la forma más dramática posible? Oh. ¿Algún chiste de Jaimito? No. No. Oh, difícil. Eh, no me uno que se pueda más o menos eh, contar, eh, bueno... El, el señor va, voy al doctor, le digo, doctor, doctor, mire, estoy preocupado con mi salud, tengo que hacer la función del teatro y realmente me siento bien. Mire, señor Peña, eh, la medicina es muy sencilla. Si le duele la garganta, te con miel. Si le duele la barriga, té con limón. Y si le duele el culo, te con no, no. Era. Bueno, chicos, ¿para Era. qué se lo piden? ¿Era un programa familiar? Te estás portando mal, será castigado? castigado? Sí, pero lo hizo serio, muy bien. No, ¡Qué actorás? No, Dios mío, yo ya, ya me estaba derritiendo directamente porque me la vi venir, me la vi venir. hermoso. Y por último, Pachu... Romántico, ¿cuál es esa canción romántica que cantás en el auto a los gritos? Oh. Ah, a ver, este, y hay una, un, un bolero de Miguel, que en realidad no es de Miguel, de mensanero, eh... porque es Contigo la distancia. Ay, oh, qué lindo. Sí, ¿Te cantás bien? los boleros son... No, no, no me gusta cantar, ¿no? ¿No? son las, las cosas que a veces no, sé que no las hago bien, no no, no, no, no, no, intento, no tengo así esa, esa voluntad de decir lo voy a lograr, no, no, no, me sale bien chavo, pero, este, pero me gusta la música, sí, amo, amo la música, pero no, me gusta cantar. Sos, sos eh, de escuchar la música de ahora, como, como dijimos recién, esa de te está, está portando, portando mal, será cativada, esa, ¿No ¿esa la tenés? No, no, no, no con todo el respeto... Eh, la, la escucho a veces con mis hijas, este, pero no, no yo me, me crié con otra música, tengo 60 años, y, y nada, entonces escucho otra música sin nada, la, la escucho, la sé todo lo que está rondando hoy en día, pero... Pero tampoco para hacerte un challenge en, en Instagram. No. Ahí se cortó. Oh, oh, oh. ¿Se cortó? Ay, se cortó Ay no duda. te puedo creer. Bueno, vamos a un consejito y ahora seguimos, sí, podemos conectar, porque las preguntas de la gente que nos escribieron a nuestro Instagram, sí, loco. arroba para todo TV, ahí hay una cajita y pusieron sí. preguntas para Pachu Peña. Exactamente. Un plan perfecto va a estar este 20 21 de mayo en Mendoza eh, y agregaron una nueva función, chicos. Así ah, que ya. atención, ah. sí, a las 22.45. 45 che. ¿Te creaste, Pachu, no? Sí, sí, sí, me enteré, me enteré, así que lo esperamos, en serio, la van a pasar bien, se van a divertir. Eh, y eso, es bueno, es bueno pasar los momentos, divertirse un rato. El humor siempre es bienvenido, pero creo que en estas épocas más lo necesitamos. Así que nos esperamos a todos para un plan perfecto, que te garantía de Risas a full. ¿sí? Qué lindo, en el Cine Teatro Plaza ¿eh? de Godoy Cruz. Pero para cerrar, sí, claro. Pachu, si te parece, hacemos un ping-pong con la gente que ha dejado su pregunta en Instagram. Vamos con la primera, vale. a ver qué dice ver. por ahí. Eh, ¿Estás en pareja, Apa? Sí, sí claro. ¿Se hace mucho? Hace mucho, mucho mucho tiempo, sí, 24, 25 años. ¿no? Wow, oh. Un montón. Vamos con la segunda. A ver, ¿qué más a preguntar? ¿Qué dice? ¿Cómo es tu relación con Tinelli? Bien, muy bien, Creo que lo, lo quiero mucho, tengo un buen recuerdo de él, siento un cariño enorme y él lo sabe y no, pero nos vemos bien, no, no, no nos hablamos, pero, pero bueno, sí, sí estamos para, para ayudarnos en cualquier momento. Sí. No, no, no te has llamado no. para el próximo Bailando. No, no te no. Ok, oh. vamos con la siguiente pregunta, lo no que dice. Eh, ¿Te enamorarías de una seguidora? oh bueno, <risa> ¿por qué no? <risa> pero, a ver, claro, hace mucho sí, que sí. está en pareja. Hace mucho que está pareja. No, claro, claro. Evidente. Sí, sí, hablando así, sabiendo de bueno, claro, pareja, pero bueno. Claro, <risa> obvio, obvio. <risa> si sí. no, estuvieras en pareja. ¿Y tenemos una más? Bueno, ¿y una más de la gente, loco, que llegó al mensaje de WhatsApp? Sí. Oh, hola, Pacho, sos un genio. Te hemos visto toda la década de los 90. ¿Cómo haces para no tentarte cuando tenés que hacer una obra seria? No, vos sabés que no, no, no me entiendo, este, por ahí hubo alguna mínima tentación porque pasó algo que nos descolocó a todos, eh, pero no, generalmente no me no entiendo, mantengo el personaje desde que acá hasta que termine, igual el personaje mío es muy divertido, así que nada, ya luego lo van a ver y lo van a... Disfrutar, sí, sí, ok. Espectacular. Próximo 20, 21 sí. de mayo van a estar aquí toda la gente de Un Plan Perfecto. Pachu, muchas gracias por esta hermosa Genio. entrevista. Nos esperamos en Mendoza, ¿eh? gracias. ¡Bravo, Pachu! Gracias, qué... gracias por Nos esperamos, muy amables, ¿eh? Chau, chau, gracias, bien, bien. Eh, Con todo el un plan perfecto. Qué Pedro Genio. Alfonso, Paula Chávez, Marcela clóster bueno, el en caso, ¿eh? síganlo, porque van a estar aquí en Mendoza en el Teatro Clase Gold.